Y te voy a mostrar cuántos pi, vamos a proceder a conectarlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer clip donde está la bocina en nuestro Windows 11 vamos a dar donde dice Sound Settings luego que hagamos clic en Sound Settings tenemos que tener en cuenta qué tipo de dispositivo vamos a utilizar el que queremos evaluar es USB Audio 2.0 que es el tipo C AYAR que tenemos Lo vamos a dar y en esta parte donde dice el formato, vemos que soporta 16 bits, mil Hz, entonces vamos a probar de donde estoy alimentando el teléfono, de donde estoy alimentando el micrófono para hacer la grabación que es este USB, le damos y vemos tiene una de 16 con 48 también y si evaluamos eh, mis puertos mi puerto jap tiene uno de 24 bit 48 Hz entonces de esa manera podemos evaluar nuestro dispositivos que tenemos conectado a nuestro ordenador qué tipo de pit tienen y cuántos hercios tienen esos dispositivos. Es cuanto a este vídeo Muchísimas gracias.